Hola, ¿qué tal? Ranita del canal aquí, Capri Novio Pases. Hoy nos encontramos en Minecraft con Alexi. Hola, panita, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, panita, ¿cuánto tiempo es? Estás muy blanco en el día de hoy. Sí, la verdad, hoy me levanté un poco más blanco de lo normal. Lo notaste, ¿no? Sí, sí, lo noté un poquitico en tu cola más que todo. Ew, eh, Alexi, son Por fin de... me he bañado, bro. Por fin ¿Eh? te quitaste. Con razón, estás más blanco, bro. No encuentro fallas en su lógica. Bueno, me bañaron en contra de mi voluntad, pero. Mira el lado bueno, estoy más blanquito que antes. Sí, sí, está bien, bien bonito, bien guatón. ¡Eh, Alexi, ¿sois a dónde te traje en el día de hoy? No me digas, no me digas, qué adivino. A, a ver, a ver, a ver. No te... sé. A ver, ¿no sabes? Pues, ¿qué te parece mm. que es esto? Un cubo. ¿Cómo que un cubo? Es un Lucky block. te trae una carrera de Lucky blocks de. Pero, pero, pero, pero. Pero, pero es un cubo. Que sí, pues estamos uh. en un mundo cúbico. De... Bro. Es un Que no, estamos en una carrera de Lukilos. Donde vamos a cometir entre qué Lukilos es mejor: si los Lukilos de Spider-Man o los de Security Breach del Finance. spiderman Spider-Man. ¿Tú crees que eres de Spider-Man? A ver, pero ¿tú quieres cu cuál? A ver, no, no no, no, no, no. Yo, para llevarte la contraria, porque sé que te gusta este FNAP, voy a elegir Finance a Freddy. Ya yeah, está, tengo los Lukilos de Bunny. No, yo quería ir para allá, pero bueno, a ver, vamos a abrir estos cofres. Acá hay unas manzanas y bueno, bloque. Oh, sí, ahí pollo. me dieron pollo. ¡Eh! ¡Qué rico pollo, pollo! ¿Sabes por qué? Porque a las chicas de verdad les, cuyo, les gusta el pollo frito. Exacto, como a ti. Ah, caray. Seguimos. A ver, dale, abre tu block. ¡Abre tu ¡Pollo primero! ¿Qué te dio? ¿Qué es eso? Eso parece dar el brote bendito. Loco, qué épico. A ver a mí... A ver si me da... ¿Eh? ¿Me dieron? Me, dieron me una acaban poción. de dar olorosidad. Me dieron lentitud, debilidad, salto, regeneración, resistencia. No yeah. manches. Ay. Veo que comenzamos mal, bro. Sí, un poquitico, sí. ¿Qué? Uh, uh, ¿Qué uh, te, uh, hicieron? Uh, ¿No te hicieron? ¿Qué? No. ¡Dios, eres imbécil! ¿Qué aguanta, aguanta, aguanta, me desorientaron. De la nada no, no estaba viendo nada. ¿Qué pedo? Vale, pues nada, mientras voy siguiendo yo por aquí. Uh, me acaban de meter una droga. Ay, <ríe> sí, mira, Lexi Me dieron pociones. Uh, pociones chetas. Pues no. mira, a mí me va a tocar una caña. ¡Hala! la oh, ya oh. me estás tirando tus cochinadas. Afuera, afuera. <ríe> basura, pura basura. <ríe> <ríe> me estás tirando tus. ¡Eh, caramelas! ¡Caramelas! ¡Qué rico! Caramelitos. ¿eh? Ustras y estos caramelos. Qué pedo. ¡Uy, están absorción, resistencia, resistencia al fuego. What? ¿Qué? qué épico. A ver, a ver aquí qué me dan. Un bloque. Oye, Gaplay, ¿me okay. dejas probar esta caña contigo? A ver ¿qué, qué, qué me vas a hacer. A ver, péscame, péscame, no hace nada, bro. ¿Qué? ¿Qué? Soy soy impescable. No sirve para nada. Soy si te pego con ella. Que no, que soy impescable, quítate Oe, oh, eh, no me sirve te... para nada Vete <ríe> A ver, el, aquí, Lucky Villager ¡Un argentino! Pues no yo me quiero da un muñaño ¡Oh! Tengo una espada No, no, por favor, no te me acerques, bro No te <ríe> me acerques De la billetera, señora! Oh, oh a ver, esto. son los buena suerte o mala suerte en el, en el pozo? El pozo de los deseos A ver, yo quiero tener... La prima de Alexi Una cita con Shakira no. Ah, bueno, me dieron más coins No sé por qué <risa> No, tómate. nos dieron bitcoin, genial Te pago las deudas mi... que te debo <risa> Me los pagas en criptos, bro Vale, sí. siguiente Una poción, ver, mira tú qué una bien poción. ¡Ostras! Por esta, esta... Mira, te la regalo, te la regalo Porque ver, ya qué... tengo efectos chetos ¡Toma! Vale, vale, a ver ¿qué ¡Ya me no me te da la da? regalo! ¡Hostia! ¿Qué, qué es esto? Hero porción Poción de hero ¡Oh! ¡Me duplicaron! Mido, ¡Pero estás admisible! ¡No te veo! ¡No me ves! No te veo dónde estás ¡Ah! What? What? ¡No! ¡No sirvió el truco! ¡Señores! ¡Aquí espatan! ¡Ah! A eso se le llama estrategia ¡Ah! ¡Sos retrol! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! sí. Ok, voy abriendo este lúculo. Oh, ¡Me has quitado sí. mis efectos de poción! Me, me dieron un telescopio, bro ¿Qué hace? Lo mismo que hace con la C Mira. Pues a mí me dieron un arco Si te muestras te... Oh, oh. Oh, Mira, mira con Lo mismo que con la seis, loco Mira qué útil Oye, no, no eh. puedo quitármelo Ya, Ahora ya sí. ves A ver, seguimos Dice por aquí Busca la palanca la palanca A ver Ah, Ay, le estoy encontré. viendo tu palanca Ahí está, vale ¿Cómo? ¿Qué? <risa> no, bro Pero la palanca de aquí es El mecanismo sucio Pues yo estoy viendo la tuya Y la mía es más grande ¡Vamos! ¿Qué dices? A ver, la mía está aquí No le puedo pegar Ahí está Vale, y ahora se vamos? me abrió esto aquí. ¡No puedo bajar, Alexi! <risa> ¡No puedo bajar, moñaño! Oh my god, me, me, me toca hacer esto. ¡Rómpelo, ah. eh! ¡Sin trampas! ¡De loco! ¡Es que me colocaron aquí un, una piedra de madre, bro! ¡No podía bajar! Tramposo. Seguimos, Oye, ¿dónde seguimos, estás? Seguimos aquí. ¡Ay, no me veo aún! Ah, vale. Ah, estás invisible, ya te veo. Splasmi. ¡Uh, me dieron velocidad! ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Me caí! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Mi ¡Ahora me ven, no! Ahora me, ven, me veo! Oye, pero ya no tienes ningún efecto de poción. Genial. No, no, no. mira, mira, acá hay un botón. Uh, me, me dieron huevos. Huevos. ¡Los que te faltan! ¿Qué dice, sucio? <risa> ya era, es Oh, que... de lava por aquí Oh, mira, una, una oveja ramboy eh, Rainbow Eso, <risa> Rainbow es que, es que el inglés no le sé bien Vale, bloques eh, Otro bloque de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una manada de perritos, mira! Este no se pareció no a mí ¡No se vale! Siganme, tu... señores ¿Es Van a familia? venir conmigo hacia la victoria Primos, hermanos y hermanas, sobrinos ¡Vamos a...! ¡Ah! ¡No paro! <risa> ¡No manches! ¡Oye! Se... ¡Se están tirando! ¡Se están tirando también! ¡No! ¡No! ¡Se murió Juanito! ¡No! ¡Eres ¡Un, <risa> un animal! ¡No fue culpa mía! ¡Ellos te siguen! ¡No! ¡Me quemo! ¡Uf! ¡Quémate! ¡Arden las te... llamas del infierno! ¡Fuerta! Pues, ¿Qué dices si estoy en modo, Horny? A ver, muévete. Espérate, ahí, salto. Ok, ya Bru, está. Bro, bro, me acaban de dar. Me acaban de dar un casco a la inversa, mira. ¡Hola! ¡Qué, qué, qué pedo? Parece que tengo unos calzones en la cabeza. En serio, tiene las bragas de tu mamá. Se mamó. Oh, mira, Letzi. Parezco un hechicero. Mira. Pareces un cosplayer. ¿Qué cosplayer? ¿Qué cosplayer? Vale, pues, nada. A ver, le sigo aquí. Me dieron otro de estos. Espiral. Oh, ¿Qué pedo con lo que hay arriba? ¡Alexis, mira para arriba! ¿Eh? ¡Arriba, ¿Arriba tuyo! Ahí. ¡Arriba! <ríe> ¡Está bailando, bro! ¡Está bailando! Mátalo antes de que ponga huevos <ríe> A ver... ¡Hostia, pasamos por aquí! Ok, un laberinto ¡Uy, un laberinto laberintoso! Vale, okay, no, ya. Para, para nada Encontré la salida yo, Ay, taking, intuición. yo también me la encontré Ya está Voy a llegar primero a la siguiente tanda de Lucky Vlogs Y voy a obtener el mejor Lucky Vlog Mejor que el tuyo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si nunca le vas a ganar a los Lucky Vlogs de este ¡No! ¡No! ¡No! Vale ¿Qué, qué, ¿Qué haces ¡No, no manches! <ríe> <No ríe> ya pasen. anda explotando Ya le está dando la desgracia qué, qué sad M Mis Lucky Vlogs uh, están trucados ¿Acaso no los viste venir? No, mi pana, que desgracia de tu isla Eso no lo que lo... No manches, y ahora Uy. se puso oscuro Mister, mister Enderman, dame, dame oh. ese cofre D Te tiro, te tiro, te tiro, quítate aquí, sucia <risa> Pobrecito Alexi <sí. risa> ¿Qué, que que ¿Qué? Acaba de ver cómo moriste frente a mi ¿Por so qué? <risa> Porque me dieron un diamante y luego hice cabum ¿Por qué no me puede pasar nada bueno? Mira, el uh, karma me lo va a recompensar Mira, un lúquiblo me dio otro lúquiblo Y ese lúquiblo me dio nada diamantes, diamantes, diamantes, diamantes, ¡Uh! ¡Mira! ¡Una espada! Esto, esto está muy cheto, bro ¡Qué desgracia! A ti solamente te dieron las bragas de tu mamá ¿Cómo? Bueno, pues yo sí que voy a tener las bragas de tu mamá ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver si... Sí, tengo sí. una super heavy uh, potion uh, ¿Qué es esto, bro? ¡Me están siguiendo! Uh, ¿me, están... ¡Me están siguiendo ¿Qué, ¿Qué ¡Muñanios, ataquen! ¡Son tus fans, loco! ¡Quítate! ¿Cómo que mis fans? Bueno, si son mis fans igual te van a ganar ¡Gárenle! ¡No manches! ¿What? ¿Pero? ¿What? ¿Cómo, explota... ¿Cómo explotaron los Endermite? No preguntes, solo gana la carrera ¡Oh, armadura! Oh, vale, ya casi llegamos Esto... A ver si me llega un cofre o algo ¡No! ¡No! ¡Me está mal haciendo! ¡No! ¡Mi para que también me está mal haciendo a mí! ¿What? ¿What? ¿What? ¿What? what, what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora? ¿Ahora molesté a Toro? ¿Qué pedo? <ríe> ¿Y sí, bro? Vale, me, me generó aquí un spawn de zombies que no me genera nada ¡Odio ¡Oh, ser pobre! ¡Lo odio! Lo odio! Tengo un niño y lo estoy desvistiendo para robarme su ropa ¿Por qué le quitan los pantalones a tu hijo? Porque es mi hijo <risa> ¡Bro! Ok, vale, ¡oh! Otro de estos, vale Veto aquí el coin que me dan... No, más coin, oh cielo santo, nunca me toca nada bueno en esto Más bitcoins y sí, y sí, y sí. A ver, esto. ¡Último! ¡Uh! ¡Último! Y pecherita, papá! De. De malla. Oye, pero tú estás demasiado cheto. Yo Ay, no gente. creo poder enfrentarme Ante tanto potencial. ¡Tengo miedo! A ver, vamos. Y llegamos. Te quedaste parado, así que perdiste, mi pana. ¡Eh! Espera. ¿Cómo que he perdido? ¿Cómo que.? Perdido? ¿Cómo que per ah. Pero si yo te esperé. No, mi paga <risa> Ni modo, ya perdí. Este, no, esto se soluciona con una batalla. ¿Tú qué crees? Que te voy a dejar ganar así de fácil. What? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ahora sí conoceremos si los núcleos de Banny Foran contra los de Spider-Man. Bueno, los de ¡Claro Bunny, que no, los sí. De... sí! ¡Los de Lent! ¡Uy! A ver, quítate sucio, no me vas a pegar. Yo también tengo un arco. ¡Ostras! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Sí, no, va, sí, no, va. Uh, uh. no sé no qué te hace doy. esta poción, pero te la tiro. Okay. Y yo te tiro esta ¿What? <risa> Te he ganado, pero me he caído No es... Te caíste <risa> Es un empate